Tengo es un espíritu súper competitivo yo siempre quiero ganar. Mi madre habitualmente me dice chico, cuando me dice Ángel es porque algo no está funcionando bien. Me considero una persona súper alegre, súper optimista, me flipa el baloncesto, me flipa el flamenco y me flipa el esquí. Tengo un espíritu súper competitivo y yo siempre quiero ganar. Pues que se atreva, que no espere a buscar el momento perfecto, porque el momento perfecto nunca existe y que tomará las decisiones de forma mucho más ágil. Poeta, poeta. Con 26 años decidí echar una solicitud para una beca en Telefónica en Madrid y me escogieron entre los siete seleccionados y a partir de ahí, gracias a Dios y, y toco maderita, nunca me ha faltado el trabajo. Pues mira, yo soy el chico de, de hacerlo todo. Podemos decir, en el departamento de marketing, como, como marketing manager, el principal objetivo que tengo es que todo lo que hagamos se entienda y que genere el, el interés suficiente para, bueno, para seguir atrayendo nuevos, nuevos clientes. Si fuéramos una tienda, yo me encargaría del escaparate. Tendríamos por un lado el blog, tendríamos el podcast, es el formato estrella de Product Hacker, por supuesto. Tenemos el canal de YouTube, guías, descargables, herramientas o instrumentos que le ofrecemos a cualquier usuario para que podamos hacerle más fácil la consecución de su, de su objetivo. Un caso de éxito es cuando un cliente nos confía el crecimiento de su producto digital y a través de los experimentos, la experimentación, que al final es lo que nos permite pues bueno, eh, mejorar esa, esos KPI, ¿no? esos indicadores que nos, que nos marcamos el saber decir que no o el posponer cualquier petición que, que me llega. Está guay ser generoso, ser solidario y demás, pero muchas veces el querer ayudar a todo el mundo y tener siempre disposición para, para echar un cable en donde sea, al final te desvía de cuáles son tus objetivos realmente. Yo utilizo la regla del 3 para planificarme, es decir, tengo que conseguir 3 tareas al día, 3 tareas a la semana y 3 tareas al mes. Elijo cuáles son esas 3 tareas principales para establecerme en mis prioridades. Cuando tengo que hacer algo con muchísimo, muchísimo, muchísimo foco, digo, chavales, estoy fuera de Slack tres horas porque lo necesito para pa estar fuera. Pero muchas veces, cuando se trabaja en asíncrono o se trabaja, mejor dicho, en remoto y se utiliza Slack como canal de comunicación, eh, es muy difícil entender el tono en el que se te dicen muchas cosas. Eso puede derivar en malinterpretar mensajes que, al final, no tengo la solución. Creo que ya se pueden escribir mensajes de, de voz, pero eso sí que es un arma de doble filo que puede ser súper peligroso. Indonesia, porque me parece súper exótico y, y es algo que está súper poco explotado. Papas guisadas con carne. Tengo dos favoritos, el Club de los Poetas Muertos y el indomable Will Hunting. Un libro, Creatividad S.A. Podcast eh, Growth. ¿Qué más era? Eh, una serie, mis tres preferidas. Primero, Breaking Bad. Segundo, vikingos y tercero, juego de trono. Cenaría con Michael Jordan, tío. O incluso, con, bueno, este que está muerto, Kobe Bryant, ¿no? Pero creo que, que solamente una conversación de una hora con ellos sería como explosión total de, del cerebro y, y me molaría, la verdad. ¡Yeah! <risa> ¡Qué bueno!